Hola, buenas. Hoy vamos a hablar un poquito del tema de las vendas de corta tracción y de larga tracción. Aquí tenemos dos gráficos en los que uno muestra cómo funciona la venda de corta tracción durante el tiempo, la compresión y cómo varía eh, cuando hacemos la presión de reposo y la presión de trabajo, tanto en vendas de corta como de larga. Este artículo ya puedes ver que está referenciado aquí. ¿Vale? Que si tenéis interés por verlo ya podéis hacer tranquilamente. Entonces, una de las cosas interesantes que podemos ver de, la, de las vendas de cota atracción es que en presión de reposo, que es esta de aquí, en este hay un más o menos 30, más o menos está sobre los 40 y muchos, ¿vale? Entonces, realmente aquí hay una presión de reposo, no es tan elevada como en el caso, por ejemplo, de la larga atracción, pero existe, por lo tanto aquellos que decimos que eh, no hay presión de reposo en, en vendajes de corta tracción, pues en ese sentido no es real. ¿Vale? Entonces tenemos eh, las variaciones ¿vale? de la presión de trabajo cuando la persona está haciendo dorsiflexión, que ya puedes ver cómo lo hace en la baja, en la baja elasticidad, en la corta tracción, tanto en dorsiflexión como en caminar. ¿Vale? Como podéis ver, la presión aumenta y por lo tanto realmente está haciendo una presión de trabajo elevada. En cambio, la larga tracción como CD, pues apenas hay variación y apenas hay variación tanto en dorsiflexión como en caminar. Por lo tanto, estamos viendo que realmente donde más vamos a ver un cambio hemodinámico es en este tipo de vendajes, en vendajes rígidos, que es lo que podríamos estar hablando en este gráfico. ¿Vale? Por lo tanto, lo más importante que hay que tener en cuenta es que la presión de trabajo es, es la más, es prácticamente la más importante, que vemos que hay una variaciones muy, muy grandes, tanto en dorsiflexión, por lo tanto, pacientes que no caminen, pero que pueden hacer dorsiflexión, se están pareciendo mucho las presiones, tanto sentado como no, por lo tanto, sí que podríamos recomendarlo como una práctica habitual, y que las vendas de larga tracción que se quedan cortas, tanto en presión de trabajo, y además, elevan, esto ya no se ve, pero bueno, elevan mucho la presión de reposo. Como podéis ver, está sobre los 50. Eso significaría que realmente eh, la, eh, la presión que tiene que sentir esta persona cuando está durmiendo, por ejemplo, es mucho más elevada que la que podemos encontrar aquí, que se acerca más hacia los 40. Vemos una... os enseño aquí una... Una, una foto de un vendaje que realice yo con un pico, con un medidor de presiones, en el que encontramos que la presión de en reposo de un vendaje con baja elasticidad, porque este vendaje está hecho con, con baja elasticidad, es de 38. Por lo tanto, aquí sí que existe la presión de, de reposo. No es tan elevada y además este paciente no nota. Que le estaba apretando, aunque marque 38. Porque, qué? Porque el tej el, realmente la técnica que realizamos en este tipo de vendajes es sin aplicar presión. Esto ya se aplica tensión en el vendaje. Eso ya lo hablaremos más a la continuación.